Educar es capacitar a los jóvenes para ser pioneros de su propio desarrollo integral a nivel personal, familiar, social y global. Empoderados por una educación integral, los jóvenes podrán construir un mundo más humano y solidario para superar el egoísmo de los fuertes, el conformismo de los débiles y las ideologías de los manipuladores. La catástrofe educativa actual puede llevar a 10 millones de niños a abandonar la escuela, aumentando una brecha educativa ya alarmante, con más de 250 millones de niños en edad escolar, excluidos de cualquier actividad académica. El Papa Francisco, el gran imán Ahmed Altayev, el patriarca de Moscú y toda Rusia Kirill, con otros líderes mundiales, han lanzado un gran pacto global para transformar la educación en todo el mundo y para involucrar a todos los poderes, de modo que no haya lugar para esta virulenta pandemia de la cultura del descarte. Un pacto educativo global para que las generaciones más jóvenes se involucren en su formación personal, familiar y profesional. Así podrán ser líderes íntegros para gestionar los recursos, los servicios de salud y educación y promover un desarrollo ético y sostenible para todos. Un pacto basado en estos compromisos. Poner en el centro del proceso educativo formal e informal a la persona, su valor y su dignidad escuchar la voz de los niños, adolescentes y jóvenes, estudiar otras formas de entender la economía, la política y el progreso para que estén verdaderamente al servicio del hombre y salvaguardar y proteger nuestro planeta, adoptando estilos de vida más sobrios y buscando el aprovechamiento integral de las energías renovables y respetuosas del entorno humano y natural. Oye, oye.